a Bebés Victoria, hoy os vamos a presentar dos modelos de sillas de coche que parecen muy similares pero que en el fondo no lo son tanto, son de la marca Joy Signature. Son sillas que están homologadas bajo normativa E-Size R129 y serían aptas para bebés desde el nacimiento, desde 40 centímetros hasta 125. Eso exactamente igual en las dos, pero hay diferencias, por ejemplo, esta es la Joy eh, y prodigy y esta es la Joy eh, spin Grow, ¿en qué se diferencian? Yo y Signature, las dos, importante saberlo. Esta, por ejemplo, eh, siempre, siempre iría a contradirección, sería desde 40 centímetros hasta 125 con protección de impacto lateral, los dos modelos, que eso sí que es prácticamente el mismo sistema, como podéis observar, las dos sillas son reclinables, tienen posiciones de reclinado tanto una como la otra, en este caso aquí los podéis observar también. Las dos tienen un cabezal que podemos subir desde una progresiva para adaptarlo hasta los 125 centímetros, por lo que vendría a ser lo mismo, 7 años. Lo que pasa es que este modelo en concreto llevaría la normativa, además de la 6 el plus sueco Es decir, lleva el test más exigente del mundo, que solo va a ir a contradirección. Y os preguntaréis, ¿y le van a caber las piernas un niño de, de 125 centímetros o de 7 años a contradirección? Sí, porque esta raqueta se puede separar, esto se bloquearía. Y con la silla más sentada, han calculado que quitando el reductor queda mucho espacio para las piernas. Y perfectamente un pequeño de 125 centímetros que iría en esta silla. Es importante saber que la Joy y Prodigy no es giratoria. Es una silla que, como es hasta tanta data contra dirección, no es giratoria, así será más segura. En este caso, el otro modelo que tenemos aquí se llama Joy y Spin Grow, y esta por ejemplo no llevaría como en, el, en este modelo isofis y Pata, como podéis observar, sino que llevaría isofis eso sí, pero llevaría una raqueta antigüelco del que sale un cinturón al que conocemos todos como Top TT. Tenéis que certificar que vuestro vehículo tenga este anclaje, el Top TT. Como ya sabéis, esta silla es refinable y esta puede ir a contra dirección desde 40 centímetros hasta 105, pero eso sí, esta silla es giratoria. Podemos girar la puerta, ponemos al bebé, y luego a contradirección. Así ya se podía refinar libremente, el cabezal se subiría, quitaríamos reductor y arneses y a partir de los 105 centímetros, cuatro años, cruzaríamos el cinturón del propio vehículo, como si fuera tipo un elevador, como un grupo 2. Insistimos, son dos modelos que pueden dar pie a confusión, pero no tienen nada que ver. Esta siempre será es la contradirección, que está más seguro con el Plus sueco, desde 40 centímetros, producto recién nacido, hasta 125, y para todos si os fijáis, tiene un detalle muy curioso, y es que aquí en el lateral, llevan como una especie de imán, para cuando quitemos los arneses, perdón que doy la espalda, los regulemos, que son de muy fácil regulación, podemos poner aquí las heliguitas, para que luego nos resulte más cómodo poner a nuestro, a nuestro peque. Esta vez, claro, se regula con una mano y la inclinación se hace con una mano. Eso prácticamente los dos modelos. Esta perfina un montón y es muy estable, queda muy bien en el coche. Ahí se quedaría la raqueta. Y El isofil como podéis ver se puede regular de distancia. En este caso podemos Y en este modelo que te lleva a protección de impacto lateral, que podemos poner a un lado o a otro. Tenemos aquí la palanca que permite que la silla gire muy a mano, muy accesible, para poder poner a nuestro pequeño. Y la palanca reclinada la tendríamos aquí. Aquí tenemos el otro. Y esto es todo, amigos. Este es el vídeo de estos dos modelos para que tengáis claramente la diferencia de uno a otro. Joy y Prodigy Signature, los dos modelos de Joy, Joy Signature, y Joy y Spin Grow, las dos de 40 centímetros hasta 125, pero claramente diferenciadas. Muchas gracias y saludos. Hasta luego, nos vemos.